Este tema, ya ayer hablamos sobre la tarjeta de vacunación, ¿verdad? Que ya la van a pedir, las nuevas medidas, ya es oficial. <coughs> la República Dominicana, pues, ya tendrá que administrar una cuarta dosis contra la vacuna de la COVID-19. Eso lo informó ayer el ministro de Salud, Daniel Rivera. La cuarta dosis se, suministra, se suministrará primero en mayores de 60 años y en personas del de, personal de salud, con más de seis meses de haber recibido la tercera dosis. Precisó Rivera que explicó que en esta ocasión se combinarán distintas vacunas como la Sinovac y la Pfizer. El funcionario pues será el primero cuando ya pues inicie esta nueva eh, fecha de inmunización, pues será el primero que recibirá esta dosis de refuerzo. Sería la cuarta como forma de dar el ejemplo. Dice él que es opcional y que deberá, como ya dijimos, ser aplicada seis meses después del primer refuerzo. Ahí está. Ahí está. Eh, a una cuarta dosis ya eh, uh -huh. en el país cuarta dosis creo que república dominicana es de los pocos países que donde ya se está aplicando una cuarta donde se está planeando una cuarta dosis porque en israel se comenzó ya con la cuarta dosis pero el resto de los países eh, creo que en españa en algunos países de europa ya se está hablando de una cuarta dosis y más ahora por el no bueno, pero está adelantado este país este país entonces no pertenece al tercer mundo entonces <risa> Eh, que hay, que somos, ponerlo, hay que ponerlo ahí. Entonces, eh, con lo, con la gente de fuera Somos muy desordenados, eh. eh. Somos muy desordenados. O muy yo, yo, yo no, muy, yo diría como muy agentado. Eh. ¿No, no, no, no no, muy, muy bulloso. Muy bulloso, ¿verdad? O sea, en un sentido de que hasta en los velorios están bebiendo ya. ¿Tú entiendes? <risa> <risa> se está eh, eh, sí. Los eh. velorios velorio han cambiado. Ya o sea, ese eh, ve yo, se Omicron. Un... El Omicron se pega más fácil que. Que la Delta y la y las otras. Entonces, háblame, yo quiero que tú Omicron. me expliques. Si tú tienes la, la, la, la información Omicron. Del, del Omicron, ¿qué es Omicron? Omicron, Omicron, ¿qué es Omicron? El Omicron, una variante del COVID, del COVID. una gripe, que se pega más fácil. Tú sabes que cuando los beben mucho, se pasan las ucas, se pasan la bebida entonces eso se infecta más. Entonces, anda de... un, un pequeño brotecito de, de, de, de ah. un poquito de gripe, entonces eso se no, aquí de... tenemos Aquí tenemos los tres golpes. Tenemos el COVID-19, tenemos la influenza y tenemos la gripe mala que anda. La gripe es mala, sí, porque <risa> hay una gripe mala, porque ese es el nombre de la gripe, sí, la gripe pero, es mala. Todavía no ser? se ha detectado lo que es el Omicron. Es, eh, no, ya se detectó Omicron, lo que no sabemos es cuántos casos hay, pero ya se detectó pues, Omicron porco. aquí en República Dominicana. Eh, por cierto, hablando de gripe, pues eh, saludar a nuestra compañera Camila Merejo, que nosotros nos excusamos que ella no está aquí hoy, pues está en, en esa situación de gripe. Esperamos sí, que pues, sea la gripe y pues poco no que vengo que yo anda. por gripe también, porque yo estoy... <risa> <risa> No, yo estoy bien ya, pero como no, porque... tú estás directo que tú comes mucho. ¿Eh? Sí, puede ser, no me tumbo, no, pero tenía te, te, te, te, te, te, un poquito de baile sí, sí, ¿sí no, mañana. mira, como yo dije ayer, eh, el ¿qué pasó? Como yo dije ayer, el gobierno antes de tomar la decisión y como tú dijiste en esto, yo supongo que debió tener, debió tener cuidado, ¿verdad? Por algo ir, lo están haciendo. Exacto. Sí, pero una cuarta dosis tan rara. Una cuarta dosis. Yo me puse a la tercera, como yo dije ayer, eh, apenas fue hace dos semanas, prácticamente. Y, y, y, y, y hay que averiguar entonces este es el único país en Latinoamérica que está aplicando la cuarta dosis. Exacto. Mm. O sea, la cuarta dosis, o sea, de forma me... masiva, estaríamos hablando de que sería <risa> para el mes que viene, febrero, por ahí. Están o sea, planeando. Eso está en, en... Por ahora se está planeando porque no ha dicho nada. Pues, dígalo. Fecha. No, pero es lo que digo. Ah, no, se aplicará la... él el... piensa que, que la están poniendo ya? La están poniendo, ¿no? no, no. no. Ah, que la se ta... aplicará okay. la cuarta dosis. Oh, porque yo hoy, des... no sé si es verdad, hoy, eh, hoy en, un, en una nota que después del 30 de diciembre se va a estar exigiendo la tercera no, dosis. No, 31 el... de enero se va a estar exigiendo. 31 de enero. El te... eh. Ajá, el eh, que ya en tu, en tu, bueno, no la tengo aquí, en tu carnet de vacunación tiene que estar ya las 3.12. A las 3.12. Ajá eso es el 31 de enero o sea que todavía queda tiempo para que la gente vaya a vacunarse sí pero dura dos semanas porque nosotros entramos a toda la tienda y todavía normal. todavía hay gente que no se ha puesto la primera todavía hay gente que no se ha puesto la primera no, no, porque? y hay gente que se pusieron la primera y están pensando poner. Todo no, no no no porque tú sabes que Colón se le olvidaron a algunos indios <risa> <Se le> quedaron, <risa> y hay cavernícolas también aquí ahí no echa la culpa sí sí <risa> yo me preocupo porque mi madre se la ponga se la pongo a la fuerza Mayara y los hijos míos, ya hay que no quiera ponérsela, ya que coja su debido colar, Sí, por sí, la aroma, sí. ¿no? Y, y, y qué bueno que no... Eso hacerle pasar vergüenza. Entonces cuando están, a veces que están con uno, ahí la gente... wow ¿Tú te ha vacunado? Uno, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay cocio! ¿No entiendes? Ay, ay, ay, sí. Hacerle pasar una vergüenza.